Yo me Mari Carmen Ruiz, soy coordinadora en la Asociación AFIGRANCA, la Asociación de fibromialgia de Gran Canaria, y estamos por primera vez este año aquí, en IFECAR. La asociación está creada desde el año 1999 y principalmente al tener una página web, digamos que el mayor recorrido de público es a través de internet, ahora mismo creo que son 780.000 visitantes en la página web de AFIGRANCA. Eh, nuestra labor es hacer llegar a la sociedad información sobre cuatro patologías muy concretas. Son patologías medioambientales. Eh, una es la fibromialgia, el otro es el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica. El, el tercero sería la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad. Realmente lo que queremos es hacer llegar a la sociedad la información sobre estas enfermedades que mm, realmente están como muy desconocidas. Sí, tengo entendido que la fibromialgia es una enfermedad... ...que todavía mucha gente se niega a aceptarla como tal... Claro. ...y ciertamente hay una gran cantidad de población que la padece. En Canarias, según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias... ...en el año 2004 eh, se calculaban que había 60.000 afectados en Canarias... ...hoy en día barajamos una cantidad alrededor de 100.000 canarios... ...pueden padecer fibromialgia y en estas patologías... Digamos que el mecanismo que regula la eliminación de tóxicos está alterado. Entonces se van acumulando, acumulando en el organismo y por eso los enfermos presentan esta variabilidad de síntomas tan extraños.